No hay nada peor que quien espera algo y no encuentra nada. Espera algo y no encuentra nada. Es más, no hay nada peor que quien espera una reacción y al final lo que encuentra es algo contrario, totalmente contrario. Ya no, ya no nada, sino contrario. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se, hay mucha gente que entra en el mundo de las criptomonedas o en el mundo de las inversiones en general y al final eh, lo que haya es algo que es todo lo contrario a lo que se esperaban esas expectativas generadas en exceso sobre todo a causa de bueno de escuchar demasiadas cosas que en sus orejas eran fantásticas no era todo maravilloso y aún así hay gente que sigue esclavizada vale de gente que lo que le gusta es eh, pues eso que la toma en el pelo Ten en cuenta siempre que el desengaño camina sonriendo detrás del entusiasmo. Va detrás ahí como dices, es ese diablillo, ¿no? Que va detrás ahí, ni, ni, ni, ni. te voy a coger, te voy a coger. Yo soy el desengaño y tú con tu entusiasmo cuando te metas la bofetada yo estoy ahí para darte el abrazo. Cuando entréis en el mercado de las criptomonedas, sobre todo de la mano, de gente muy irrealista, de gente que lo que único que busca es sensacionalismo, pues al final eso es pues una bofetada. Nos ha pasado a todos, ¿eh? no penséis que es una, algo exclusivo de unos, de otros. Pues unos han entrado en momentos mejores, otros en momentos peores, pues otros llevan mucho más tiempo, otros llevamos menos, y otros lleváis sois más nuevos. Al final recordar una cosa, el año que viene vosotros seréis antiguos y los que vengan a entrar serán nuevos. Esto se lo decía yo hace un año, eh, alumnos. Muchos de los que estáis ahí detrás seguro que lo recordáis, ¿no? Hablábamos el verano pasado, no es, no, no es del 22, el del 21. Ahora, yo os decía, mmm, dentro de un año vosotros sois antiguos. Eh, cuando llegue el, el siguiente invierno vosotros sois antiguos ya. Y cuando llegue la siguiente a vosotros ya sois más antiguos todavía. Con lo cual sabéis mucho más. Y al final, esto como en todo, pringan prácticamente los casi casi nuevos. Bien, eh, espero que el vídeo de ayer os haya abierto un poquito los ojos, la vista, en base a lo que el mercado puede hacer en los próximos meses. Um, y si no, pues mejor que lo veáis. Si no lo habéis visto, os dejo por, por, por ahí arriba, ¿vale? Va a salir el link. Eh, porque creo que, creo que vale la pena, ¿vale? Por lo menos echarle un ojo. Eh, en cuanto a cómo está Bitcoin ahora, pues... Un poquito al contrario de lo que a mí me hubiera gustado y de lo que en principio podría ser. Pero claro, lo que dije, son, tenemos una semana con tantas noticias que pueden ser tan negativas y Omar eh, en un comentario nos ponía que valorara un poquito el tema de los 630.000 bitcoins que tiene Grayscale. Que caiga Grayscale es, pues, sería súper importante, sería un evento brutal. Pero mmm, de momento yo creo que se, pero pienso que se va a salvar. No creo que vaya a pasar nada por ahí. Hay otros que sí que están cayendo. Creo que... Eh, ¿Quién era...? Bueno, uno, otro de los, de los prestamistas está cayendo. Eh, si no ha presentado ya, lo presentará mañana bancarrota. Eh, scale es otro rollo. Pero lo que tenemos que pensar no es solamente gray, Grayscale. Lo que hace, si cae Grayscale... Eh, lo que hace es que caiga esa expectativa sobre muchas empresas de criptomonedas. grandes, Sobre todo grandes fondos, grandes ahorradores, grandes tenedores. Pero tener en cuenta, y es algo que nadie, nadie está diciendo, vale, y creo que es algo que, que tenéis que tener en cuenta, todos esos Bitcoin, todos esos Ethereum, todas esas criptos que están liquidando en el mercado no han desaparecido. Que nos confundimos con las cosas. No han desaparecido. Simplemente han cambiado de manos. ¿A manos de quién? A manos más poderosas. A manos que, de quien ha hecho esos préstamos. A manos de grandes bancos. La mayoría por el mercado OTC. Es decir, por la puerta de atrás. Es que la mayoría de la gente piensa que ha desaparecido. Y es mentira. No es verdad. Eso no ha desaparecido. Es igual que, ¿qué ha pasado con todo ese volumen de dinero que se ver, ha vertido al mercado con el tema del de virus, del bicho? De repente todo vale menos y ese dinero no está, ha desaparecido. No, no, no. Solo ha cambiado de manos. Y hay alguien que lo tiene. Y hay alguien que lo guarda. Y hay alguien que sabe esperar a que llegue el momento adecuado y esa es la parte que nosotros como pringados tenemos que trabajar si no lo hacemos mal vamos si aprendes eso seguro seguro seguro que en la próxima cripto primavera vas a ganar dinero comenzamos Campanita, Pues eso, si no lo has hecho ya, suscríbete, le das a la campanita y continuamos. Bueno, una de las cosas que se habla en estas fechas mucho es del efecto Acción de Gracias, igual que pasa con el efecto eh, Nochebuena, Año Nuevo, Reyes, es decir, esos momentos en los que mucha familia se encuentra e inclusive gente, familia que no se ve desde las navidades pasadas, se ha visto ahora, ¿Vale? En Acción de Gracias, o de, no se ha visto desde Acción de Gracias hasta ahora, y se habla en las familias de las inversiones, de cómo ha ido la cosa, de cómo va, qué perspectivas hay, y todas esas conversaciones sociales se contagian a los mercados, vale al menos en el mercado minorista, vale en lo que es nuestro mercado, y se refleja en las gráficas no es muy buena no es muy buena la perspectiva que hay de momento la perspectiva de que sigamos bajando en todos los mercados y bueno, pues vamos a ver cómo lo que ha pasado este fin de semana esa acción de gracias eso, eso mi cuñado me ha dicho mi cuñado me ha contado pues se traslade a los mercados a lo largo de estos días junto con noticias bueno, pues que vayan a favor o vayan en contra y veremos que eso se multiplica vale bien dicho esto, Bitcoin, eh, en diario vemos que tenemos una, un día un poquito negativo en el SP500 tenemos un día bastante negativo, un 1,5 eh, lo digo bastante, ¿por qué? porque abraza días anteriores y parte de, bueno, de toda esta zona, fijaros, ¿vale? entonces, bueno, eh, vamos a hacer si hace soporte nuevamente o en la zona que teníamos la antigua resistencia o en la EMA20 y vuelvo a intentar ir a por la media de 200 que ya dijimos que era la que nos iba a pegar una colleja y nos iba a mandar para abajo pero bueno, vamos a volvemos a nuestro mercado, con lo cual es normal que Bitcoin también esté haciendo lo propio hay mucha gente que dice, no, Bitcoin se tiene en algún momento, irá por un lado y el mercado es por el otro y, ah, sí, pero ahora mismo no es el momento y vuelvo a repetir, si no hay dinero para muchas cosas, no lo hay para Bitcoin y esto es así, y cuando muchos, demasiada gente apuesta que todavía puede bajar mucho, mucho, mucho ya no digo yo que baje mucho mucho mucho mucho, pero un mucho seguro, tres muchos, a lo mejor ya no tanto, ¿vale? Y pilla muchos en contra a contrapié y no puedan luego tengan que comprar más caro. Y esto es así, esto ha pasado todos los mercados. No podemos acertar exactamente cuál es el mercado, el suelo de ese mercado, porque, eh, porque eso es imposible saberlo. Una zona aproximada por, por datos anteriores. Pero vuelvo a repetir lo que he dicho muchas veces a lo largo de todos estos meses. Hay que adaptarse al mercado, vale, hay que tener flexibilidad. Y cuando en este mercado están pasando cosas que no habían pasado nunca, están fallando indicadores que no habían fallado nunca, incluso en el medio y largo plazo, pues tendremos que plantearnos cosas y que seguramente vamos a tener resultados distintos. Inclusive, pues como hablábamos, eh, está, estábamos comentando en Discord, ¿no? Eh, con un pedazo de alumno de Sevilla. <ríe> Genial. Eh, ostras, es que podemos plantearnos, y alguien lo, lo hace unas semanas alguien lo planteó. Podemos plantearnos que Bitcoin en un periodo de tiempo largo, ya no digo que no vaya a hacer un nuevo máximo, sino que no se vaya a tu demunas y tal, pues ...podríamos estar más tiempo lateral del que podemos pensar... ...ciertamente, ciertamente... ...pero si yo me voy... ...a... ...a este Kip de Invierno... ...vale, que fue más largo de lo que podíamos pensar... ...desde que hicimos suelo en diciembre... ...hasta que empezamos de realmente a subir en marzo... ...estos tres meses fueron tres meses de, de muchísima incertidumbre... ...ya verás, a lo largo de tres meses cuando te están diciendo... ...nos vamos a mil, nos vamos a 2000 se va Bitcoin a cero... Eso machaca mucho. Tienes una pedazo de cripto primavera con un 250% al alza muy bueno, pero luego desde ese máximo, ¿vale? En junio del 19 hasta empezar a salir un poquito del hoyo, un poquito del mínimo, ¿vale? En enero del 20 estamos hablando de otros seis meses. Después de todo lo anterior, otros seis meses de aguantar, ya verás como Bitcoin, ta, ta, ta, ta, y cuando parece que la cosa empieza, viene el coronavirus, y se va a 3.000, y dices, bueno, madre mía, o sea esos son sobresaltos, eso es un mercado muy jodido, ¿vale? Entonces, claro claro que puede ser que pues, ahora estemos aquí, y caigamos, y estemos lateralizando otros 3 o 4 meses, y luego subamos, hagamos pues una especie, de, como yo pienso que podemos hacer, haremos una cripto primavera, y luego nos tenemos otros 6 meses jodidos, Claro que sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Eso no quiere decir que cuando llegue el momento vale, no vayamos a sobrepasar los 69. Pero que el camino va a ser más sufrido de lo que pensamos. Estoy seguro. Estoy seguro porque nunca estamos preparados para lo que realmente pasa. Y habrá momentos de bastante sufrimiento, pero también hay momentos de mucha satisfacción Ahora, tú que quieres sembrar, que quieres recibir, y si quieres ajustarte al punto exacto en el que me cada haga cero, pues lo mismo no lo logras nunca. Ya veremos. Ojalá que sí, ¿eh? ojalá que sí. Bien, eh, visto el mercado en diario aproximadamente que está ahí, pues muy lateral, en cuatro horas sigue dentro del rango, tanto en cuatro horas como en una hora, ¿vale? de las dos líneas rojas que marcamos en su día, en 17.150, más o menos, 18.000, perdón, 15.820, eh, y seguimos dentro de pues, este, este rango tonto. Bueno, ahí sal, nos salimos un poquito para arriba nos salimos un poquito para abajo, seguimos aquí tonteando, lo normal es que volvamos a intentar ya hemos probado una, dos, tres veces a ver si lo volvemos a probar y si rebotamos bien y, y volumen y fuerza bien, y si no pues eh, lo que toca es sufrir lo que toca es sufrir, pero lo que sí que es cierto es que fijaros cómo hemos hecho unos dientes de sierra en la zona de 50% en cuatro horas pum, otra vez para abajo ¿Qué has, ¿cómo se ha traducido en una hora? pues en algo muy similar a pesar de que parecía que quería subir, al final se mantiene zona de 50, zona de 50 baja, un poquito más arriba, zona de 50, un poquito baja, zona de 50 baja. Vamos a ver si llega otra vez a la zona de 50, lo que se mantenga baja. Es la pinta que de momento tiene. No hay nada que nos haga pensar en otra cosa, ¿vale? Porque en diario, pues tampoco es que estemos haciendo nada del otro mundo. Me gustan, ya sabéis, que más el volumen de martes después del fin de semana que no ha sido nada bueno el de lunes bueno pues ha sido un volumen medio pero <ríe> mis rojillos pero vamos a ver qué tal se comporta mañana y bueno pues en base a eso veremos a ver, fijaros que esto la semana pasada martes miércoles fue cuando subimos vale el fin de semana estuvo chungo el lunes tuvimos más volumen pero de caída aquí ha pasado el fin de semana pues bueno está muy mediocre en base bueno como el jueves, el viernes el lunes un poquito más de volumen pero bueno, tampoco hemos hecho a ver si mañana, entre martes y miércoles pegamos un empujoncito y podemos llegar a la parte superior de la zona de 17 pero eh, de momento se ve bastante complicado ¿vale? Ethereum por su parte bueno, pues aquí haciendo exactamente lo mismo Bitcoin, una recogida, una marcha atrás, el total market tres cuartas de lo mismo, otra marcha atrás y la dominancia Bitcoin rebotando ¿vale? ayer llegó ya una parte inferior, hizo un mínimo ¿Vale? Mínimo. Está dentro de la zona de rebote que ya teníamos marcada. Vamos a ver cómo narices quiere salir de esta zona. La mí, yo lo que creo es que si empieza a subir, vale, si irá a la línea de tendencia, y podrá volver a bajar. Personalmente ya sabéis lo que opino. Creo que Bitcoin lo que debería hacer y lo que sería bueno para el mercado es tener un poquito menos de dominancia y un poquito más de precio. Sería lo ideal para que otros proyectos puedan tener un poco más de dominancia y el mercado no dependa única y exclusivamente de Bitcoin o única y exclusivamente de eh, una guarri mm, moneda que se haga y que se vaya todo al carajo. En cuanto a las altcoins, eh, bueno, pues hemos visto cosas bastante interesantes. Por cierto, el dólar index rebotando, ¿vale? Lo que decíamos, ¿vale? Media de 200, justo clavadita, ¡pum!, rebotando. ¿Esto qué produce? Pues que el euro caiga, ¿vale? eh, Tenemos por aquí el euro SD, ¿vale? Pues el euro ha hecho un toque, pum, y se nos viene abajo. Algo normal. Esto quiere decir que está haciendo aquí un doble techo y se nos va a ir abajo. No, no, esto quiere decir de, de momento que está bajando. Vamos a ver cómo reacciona en cada una de las de los soportes dinámicos que tienen las medias y en los soportes que tiene. pues por ejemplo, aquí tenemos un punto de pivote importante en los 1.03 en este mínimo que hizo, si perdiésemos este vértice 1.02, pues ya podríamos empezar a pensar en un poquito más abajo en la zona de 1, y bueno, ya así sucesivamente ya sabéis que esto es muchísimo más lento, pero claro, también tiene te puedes apalancar por 500 en fin, nada recomendable, por supuesto eh, en cuanto a las altcoins, bueno Sushi sigue haciendo de las suyas bastante bien, ¿no? otro 4.81% en el lado positivo eh, vamos, bueno ya está, estamos en el lado negativo corto VBX, Mu bueno, Riot no cuenta <ríe> Coinbase tampoco, esto es seguimiento Binance así que aquí un va poco, vamos a ver ahora sí, venga vamos al lado eh, aquí, venga, positivo, <ríe> te cago bien, Planet, vale, Bitcoin SV, o sea, Bitcoin BSV eh, un 15,93, bastante bien, el pepinazo que ha estado metiendo ha sido genial, pero claro, mmm, ha corrido mucho, pero fijaros el volumen, eh, que era lo que yo quería ver aquí. ¿Veis el volumen de los dos días? El volumen es muy similar, pese a que aquí se ha movido en un rango brutal, con lo cual esta vela es súper importante, es una vela muy muy potente, que es la que ha hecho evidentemente que se genere este FOMO. Todo lo que sea un cierre por encima de la media de 50, bueno es. Bueno, ¿es por qué? Porque la mecha del día anterior más o menos era lo que quería atacar, con lo cual si se si cumple ese objetivo, bueno, pues a partir de ahí puede seguir subiendo posteriormente. Dom 15-90%, bien, intentando salir ahí. Velas, por fin reacciona, parece, o parece que quiere reaccionar un poquito, que la cosa está un poquito chunga. Neblio, bien, sigue su caminito, poquito a poquito, ya a la media de 50, intentando confirmar por encima de ella. Mainframe, Tres cuartas de lo mismo, pero por encima de la media de 100, va un poquito más adelantado. Phantom. <risa> Phantom, sé que hay mucha gente que está en Phantom. Y bueno, pues está en esa... Opa, vamos a ponerlo así mejor. Está en esa zona que fue, pues bueno, aquí una resistencia. Un soporte, soporte, soporte, soporte, soporte. Y e intentando salir de ella. Bueno, pues ahora, ¿qué necesitamos? Una línea de tendencia que se rompa. Que sería esta. ¿Vale? Con toque, toque y toque. 1, 2, 3, ¿vale? Ahora, que una vez pasada esta, tengamos un cruce en condiciones, es decir, ¿qué significa un cruce en condiciones? Que esta línea naranja, lo que tenéis en lo linguan, lo veis, esta línea naranja, cruce por encima de la blanca y de la morada, haga una crucecita de este tipo, veis que cuando lo hizo, se va para arriba, pues aquí, que haga una crucecito de ese tipo y rompa esta línea de tendencia. Esta, esta tontería de que se va un poquito para arriba, si me lo medimos así a grosso modo, sin ir ni al mínimo ni al máximo, estamos hablando de un 30%. Fue bastante más, pero bueno, lo digo para que para que veáis que, bueno, que, que se cumple. Bien los bonitos de Ip también los tenemos por aquí Badger, Noya, SDX, Band o sea que bueno, hay unas cuantas, la sushi que la, Uy, la, sushi, sushi, que la hemos estado mirando Trías también, Trías lleva también un, un, buen, un buen triaje a ver si hace... va a hacer doble techo no va a hacer doble techo no sé, ya veremos, yo creo que por lo menos, por lo menos, de momento va, puede hacer un máximo superior, genera una divergencia muy importante bajista y a partir de ahí mucho ojo, ¿vale? Eh, link 420 también es exactamente lo mismo, pero muy bien. A ver si consigue cerrar por encima de la media de 200. Ya tenemos ahí un cruce que nos está eh, marcando jeje, esa cruz amarilla que tenemos ahí. Nos marca un primer cruce. A ver si conseguimos igual, ¿vale? Esta línea... Naranja que tenemos aquí cruza por la blanca y la morada y sigue hasta los ocho y medio. Intentar conseguir pasar ese máximo anterior. En la parte más negativa, en el lado izquierdo del cuadrilátero, One Earth, con un 31% al carajete. Después de lo que hizo ayer, pues prácticamente perdiéndolo completo. Atlas, un 14,71. Malamente, malamente. Está muy, muy mal. O sea, no es, sería algo de lo que... <risa> Claro, mínimo histórico. Bueno, a lo, mejor en, a lo mejor en el punto que está, fijaros, no diría yo que no, pero claro, es que está no hay ninguna señal de vida ahí. Casi, casi, casi como, como la de vida inteligente en la Tierra, más o menos. Celo, después de las subidas que hizo el otro día, hoy ha metido un pepinazo importante y, bueno, pues ha hecho un cataplón. Se ha ido por la media de 200, como diciendo, he tocado casa y a partir de aquí, ¡wow! Recogida de beneficios tremenda. Sería interesante que hiciese un cierre por encima de la media... ...que tiene aquí de 50... ¿vale? ...la morada este sería lo suyo... ...pero claro... ...ha habido mucha gente... ...Celo es una moneda que está muy... ...muy dispersa... ...y bueno pues al final... ...mucha gente vendiendo pues, mucho beneficio el que ha tenido... Ten en cuenta que el día anterior... ...subió un 36% más... ...del cierre del día anterior a los máximos de hoy... ...bueno en la media de 200 ya ni máximo... ...otro 26, otro 30% prácticamente... ...de beneficio pues claro... ...es, es que es, pa, es que como para no recogerlo... ...tal y como está el mercado... Así que bueno, pues también tenemos por aquí a Solana perdiendo un 5%, mmm, que está pues eso, mmm, malamente, malamente, a pesar de que algún listillo decía, no, no, yo es que utilizo lo que dices de Solana como, como contra, pues al final resulta, espero que hayas, bueno, espero no, evidentemente no le has sacado prácticamente nada porque no sabes. En fin, eso es lo que hay. BNB, muy bien, 481, fantástico, ¿vale? Eh, Ahora lo importante, ¿dónde podemos hacer ver un retroceso de BNB después de este impulso? Si le medimos el retroceso, pues más o menos lo ideal es la media de 200. Pues, que tenemos aquí? Este Golden Pocket Pro, pues eso, la media de 200, 279 y la media de 100 en 285. Más o menos yo creo que en ese margen eh, debería parar. Bueno, en realidad ya ha parado, de hecho la media de 100 ha sido donde ha parado la mecha y ha empezado a subir pero bueno, todavía podemos esperar otro día negativo a la media de 200 para luego intentar recuperar aproximadamente, ¿vale? Es un poquito lo que, lo que yo creo, vamos, en base a lo que yo eh, lo utilizaría. Chiliz, a pesar de que, bueno, pues que España empató con Alemania, pues se pues, ha hecho esta M aquí, jodido, y bueno, pues se ha venido abajo. No aguanta, no aguanta, no aguanta. ¿Eso por qué? Porque Argentina vendieron un montón de tokens y han dicho que le den por saco. Pero hombre, hay que tener un poquito más de confianza, joder. No sé cómo van los partidos del mundial, Yo me enteré el de Alemania ayer de coña, pero vamos, que esperemos que, que, que ganen todos. Y ya está. En fin, no me enrollo más. Eh, Bitcoin está haciendo un poquito, bitcoineando, ¿no? Que, que suelo decir muchas veces. Está tonteando lateral. Pienso que va que va a irse más abajo. Esta mecha que se ha hecho aquí nos puede dar una, una idea un poquito de, del impulso ya queda ahí en la zona de 16, rompo los 16 no rompo los 16, ha rebotado con, con ganas, pero no con fuerza suficiente como para decir, bueno, pues venga, ¿vale? Entonces ¿por qué digo no con fuerza? Porque no lo ha mantenido es decir, ha pegado este subidón y fijaros el bajón que ha metido después ni más ni menos, o sea, no es una cuestión de que eh, no, tal, no, no, no es que ha pegado ese subido ahí ha habido una pequeña trampa y de repente nos vamos para abajo y bueno pues ya estamos primera caída rebote siguiente caída otro rebote y no sé ya veremos a ver lo que quiere hacer en fin mañana lo vemos lo que sí andar sus con mucha andar sus andar sus con precauciones vale andar con mucha precaución en este mercado que está muy muy complicado está muy difícil y cualquier noticia va a tirar cualquier bancarrota más de las que vaya a ver que saldrán más eh, va a hacer pupa y ahí es donde podemos, en todos estos retrocesos tontos, es donde podemos a, a hacer un poquito, un poquito de dinero. Porque, como os digo, y os digo siempre, los ricos ya son ricos, no les hace falta tener paciencia como nosotros. Así que, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para cuando quede un poquito, hay una oportunidad. Y como vimos en el vídeo de ayer, pues, oye, puede haberlas y ahí las para mejorar las posiciones y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.